Deja like en los siguientes 5 segundos o mala suerte en 2021. Código Mr. Teneox. Familia. Espero que todos estéis Súper bien en el día de hoy Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Y en el nuevo vídeo de hoy estaremos viendo Los nuevos misterios de la temporada 6 De Fortnite y además os enseñaré Todas las novedades y secretos Que todavía nadie os ha enseñado Ojito, mucho ojito Con rap, porque hemos descubierto Algo que vais a alucinar Antes de todo familia, si quieren apoyarme ya sabéis Que con un pequeñito like en este vídeo apoyáis Muchísimo, ojalá lleguemos a los 5000 likes Antes de 24 horas, si no estás suscrito Necesitas suscribirte Brother, el mejor canal en teorías en actualidad de Fortnite Creo que te va a encantar, así que bro Suscríbete Código de creador en la tienda de Fortnite, MrDeneox Ya sabéis que para apoyar con el código MrDeneox Apoyáis un montonazo Muchísimas gracias a todos los que utilizan el código Y si lo usas o vas a utilizarlo Puedes comentarlo debajo en los comentarios Sin más tiempo que perder Vamos con el vídeo de hoy y espero que os encante Amigos, todo comienza con la nueva skin del fundador Y es que parece que pertenece realmente al actor de Rock De verdad, hay muchísimos rumores Y además algunas imágenes comparando a ambos Y según todo indica, parece que Fortnite podría haberse inspirado en el tatuaje, por ejemplo, de su brazo Para crear la skin del fundador ¿Será solo un rumor o de verdad es que el actor Dwayne Johnson tiene alguna relación con la skin del fundador? Pues qué tal si os digo que realmente sí, que The Rock tiene una conexión con esta skin. Y no solo una conexión, sino una gran conexión, amigos. Quiero que sepan que el 16 de este mes fue el día que inició la temporada, por lo que el día que revelaron la skin del fundador en Fortnite. Es decir, el día que por primera vez todo el mundo conocería al cuarto integrante de los siete ya revelado. Y sí, miren lo que dijo Dwayne Johnson de Rock en sus redes sociales. y un minutos 17 You're like, no shit, rock. I know, you know, I just wanted to catch you before March 16th ended because March 16th, 2021 around the world today was a big day, man. Today was a big day. Now, of course, today is a meaningful day, depending on where you're at in the world and what you have going on in your world, but in a certain world and in a certain culture. Today was a big day. And there is world world up. el día 16 es un día muy importante dice un día realmente importante para él para su cultura para su persona y que en cierta parte de algún lugar ese día es el día quizás más importante del año. Sí, amigos, está hablando de Fortnite. Atentos a cómo acaba el Stories. As we all do, we all put in the work. This is all done to strengthen and evolve and grow the power and the force known as um, the foundation. The Foundation Y amigos, en inglés La skin se llama The Foundation ¡Uh, uh! Creo que hemos encontrado algo importante familia Él ha dicho que es un día especial Sí, el día del lanzamiento de la nueva temporada 6 Algo que también hemos descubierto sobre la skin de The Rock en Fortnite la skin del fundador Es que tiene un gran easter egg Si nos fijamos en su pecho Tiene una redonda con una espiral Una espiral que es el mismo que pudimos ver Cuando John Jones utiliza el puente Es decir, tiene que ver esta skin también Con Kevin.0 o con la orden Aparte de esto, algo que hemos encontrado también es lo siguiente, en el mapa de Fortnite, si ven, estamos viendo ahora el mapa actual de la temporada 6, pero veamos el del capítulo 1 de la temporada 6. Son exactamente lo mismo, en el mapa actual las marcas coinciden literalmente con las runas que teníamos del cubo Kevin en el anterior capítulo. Ya saben que dijimos que el cubo Kevin de alguna manera regresaría a Fortnite y así ha sido amigos, pero todavía queda camino y ahora las marcas coinciden con ambos mapas. Pero uno de los logos que podemos encontrar justamente está en la aguja, el centro del mapa, es uno de los logos más curiosos y es que la aguja parece ser que pertenece a la orden ya que es uno de los logos pertenecientes al mismo logo de la propia orden y lógicamente siguen los logos esta vez en la skin de Raz si nos fijamos en la propia mochila de Raz sabemos que este personaje llamado Raz ha venido a investigar punto cero pero amigos Adivinen, punto cero, tiene una relación con Cubo Kevin esta temporada, se fusionaron sus energías para el evento anterior, ya lo sabían, pero ¿qué tal si les digo que los símbolos de Raz coinciden directamente con los símbolos del Cubo Kevin. Vais a alucinar familia con el emote de este personaje y es que amigos, absolutamente todos los logos que aparecen en sus manos pueden verlos absolutamente todos son los logos de las runas de Kevin el cubo directamente pero es que además de esto la skin de Raz todavía está incompleta sabemos que tiene otra variante importante miremos este estilo más oscuro el estilo corrompido de su skin Parece como si fuese un tipo de skin controlada por la energía del cubo Kevin, una variante como la skin de Ramírez. cuando toca el cubo sabemos que en el bucle se crea su parte oscura, su parte del cubo Kevin, la bombardera oscura se llama, así que es simple la teoría lógicamente dentro de unos días. Tendremos disponibles los nuevos desafíos para poder desbloquear la skin de Raz en versión oscura. Y lógicamente, para desbloquearla, debemos cumplir una misión. Amigos, esta misión tendrá relación con la orden o directamente con la aguja en el mapa o con el cubo Kevin. Porque debe tener algún tipo de contacto con el cubo Kevin o su energía para poder crear una versión corrupta y finalmente podemos ver que la aguja se cerró para poder contener a punto cero sabemos que la skin del fundador sigue todavía en el interior intentando retener el punto cero pero amigos esto cambiará pronto y pronto tendremos nuevos cambios en el mapa de fortnite parece que punto cero realmente no se ha contenido tal y como debería al menos por ahora, pronto tendremos novedades de todo esto. Quiero que estén súper atentos al canal. ¿Qué les ha parecido el vídeo de hoy, chavales? Espero que os haya encantado, de verdad. Recuerda dejar tu poderoso like, que eso apoya muchísimo al contenido. Y si no formas parte de la familia todavía, seguro que te ha gustado el vídeo. Así que, brother, suscríbete para no perderte el siguiente. Vaya locura todo lo que hemos descubierto. De verdad, he flipado. Vamos con todo a por nuevos descubrimientos.